impresionante, creo que esta es la cueva más cabrón en la que he estado, después de de las colombinas, está cabrón, cabrón ganarle, pero son como tonos rojizos y los no son como verdes, bueno pues me quedé en que, pues ya, presentaba el proyecto, no, con la laptop preparada. Después de que el año pasado me había tratado tan mal, ahora pues, pintaba todo mejor. Pude presentarlo. Iba a escalar el Quinaval que ya estaba abierto. La escalada increíble, ¿no? Thomas me llevó, Sergio me llevó. Nos explicaron la leyenda, más o menos. Este, y o sea, el primer día fueron 4 horas escalando ¿no? 4 horas de refugio y estamos a escalar a las 2 de la mañana 2 y media para estar en, al amanecer en la cima y wow, la escalada increíble las primeras horas del amanecer pues no ves nada pero el regreso son las vistas también es de las montañas más impresionantes que yo he estado es como si un tsunami o un océano lleno de olas se hubiera petrificado ahí Increíble este lugar también Y bueno este, Pues ya la bajada, no sé qué y Ahora me tocaba cruzar a Borneo de parte indonesia Kalimantan Pues esta parte ya la digo en un vídeo que les mandé antes Bueno Pues esto es La One Charmin Indonesia, y pues aquí llega la versión 3.7 del animal, Este es un lugar mágico, allá como a 10 minutos en lancha hay una laguna de agua dulce arriba y agua salada abajo, hay unos colores, unos contrastes, el agua clara... Que cuando me llevó uno de los lancheros para allá, este, pues saqué un reloj del fondo del de lago, se lo regalé, uh, se corrió rápido el rumor con los lancheros, que había un mexicano por ahí que sacaba tesoros de, del lago de allá, es como fue uno de los, de los restaurantes, me encontré con el güey de desarrollo sustentable y me dijo, oye, ¿qué? ¿cómo que andas? norqueleando pues, ahí, que sacaste un reloj y que oye, pues, pues es que hay un poco de basura ahí, ya quejándome, ¿no? Y aparte pues, el de desarrollo sustentable. Me este, dijo, oye, pues ayúdame, quédate a vivir en mi casa y ayúdame a sacar basura, ayúdame a hacer unas reglas, ayúdame a practicar mi inglés. Es una maravilla. Ah, mira, like Crazy Lady. Ella va a ser la encargada de hacer mi, mi pastel de cumpleaños. ¿Cómo estás? Pero no habla nada de inglés. <risa> la comunicación es un poco difícil. See you later in the party. más que hacer? Sí, Luego fui a Derawan. Estuve torquileando con tortugas. Vimos un nido. Nacieron tortugas ahí mismo. Este, las liberamos en la noche. Luego fuimos a otra isla y nos peleamos con medusas. Y aquí vivo. Esta es Shanti, la carnala Shanti. <ríe> ¿Cómo estás? Fine. I'm hungry. ¿Hungry? Me too. Pues, ¿Qué les puedo decir? ¿No, no me puedo ir de aquí. Pues, ¿no más que qué lugar. Ah, todo está perfecto, todo está bien. Espero mandarles algo interesante de la fiesta aquí al rato. Hola, happy birthday. Thank uh, you very much. Wish you all the best. Get married. Uh. <laughs> It's <laughs> my <laughs> birthday, not your birthday. <laughs> fue el que inspiró todo esto todos estos videos que estoy mandando ahora ¿no? contarles un poco lo que pasa acá y pues creo que ya lo menciono todo ya pero en Derawan conocí a Virgil y a Nauras los alemanes y a Carlota y a Raki ¿no? una española y una inglesa con ellos que fui a lo de las hortugas Hicimos varios de las, de las islas También ahí me faltó mencionar a Ferra Que amiga de Judith Que me llevó a la isla con sus amigas Nadie hablaba inglés Y pues ya, ahora sí me tocaba escribirme a de Judith Y de Shanti Que me trataban increíble esos días ahí en su casa Y luego ahora mi iba a Samarinda Lo curioso fue que la crazy lady, nuestra vecina con mucho cariño. este el, fue, fue mi cumpleaños y llevó a todos sus hijos. Y ahora pues yo me llevaba con todos, ¿no? Y resulta que vivían en Samarinda. Entonces me dijeron, güey, ¿cómo vais a Samarinda? ¿Nos hablas? ¿En serio? Sí, güey, sí, hablan la mafia. Entonces fui. Sí, sí. Estaba hello, hello, hello. Kiki, hello. estaba Teufikir, Irul, estaba Linda, hey. estaba hey. Harry. Y resulta que Jerry, que es el mejor amigo de mi Mafia Family, ahora Está teniendo un cuarto vacío, sin usar Entonces me dio en el cuarto, me quedé ahí Tenía mi cama, baño, todo, ¿no? Me despido de la cueva, ¿no? Wow Increíble tener a mi Mafia Family Y Leí que venía un eclipse de sol Ahí a Borneo y ahora sí ya me tenía que despedir no ya venía el eclipse entonces ya me despedí de la, la mafia fan, les dije que los volvería a ver y les me fui para el sur me no fui primero a Bontán, unos 3 4 días increíble el pueblo de Bontan está como casi flotante sobre el agua sobre el mar y me subí a una torre de una mezquita simplemente a observar el pueblo grabé a todos no sé, estuve como dos horas de espía Y uf, unas vistas Estás tan cagado Como estás como en otra dimensión Estás ahí, pero estás siendo testigo De todo lo que pasa en todas partes Quién está pescando, quién se está bañando Quién está regalañando al hijo Quién está, no sé Tantas cosas que pasan a la vez Y que nadie se da cuenta Increíble Luego me fui a Balipapan Allá en el sur conocí a Dai Que también estuvo paseando por las playas Valetapa también, chido. Playas musulmanas, interesante ver cómo culturalmente cada quien tiene su estilo. ¿no? Y Batona Grobot, a ver el eclipse. Ahí conocí a Cordy, conocí a Katsu, a Alexandra. Y pues juntos nos fuimos a un estadio de fútbol abandonado. Imagínense 200 indonesos en el estadio de fútbol. Nosotros, videos, comida estuvo chido, estuvo chido eso sí. y pues ya, nos acaba de separarnos y ahora acabo de ir al sur, al Oxado ahí no hay mucho que hacer, es como el río, es una bamboo rafting ha sido el paseo, sientes sí, como Indiana Jones o algo así No luego yo hice el mi paseo, más es que sin nada, a puro cuerpo, locándome los locales me dicen, wey well, no seas tonto, gente. Vamos a costar una tubing ya sé que los chavitos ahí eso es muy diferente eso sí vale la pena del oxado pues ya todo valipapan todo valipapan todo calimantán me tocó solo no había ningún otro turista y habla inglés este los autobuses todos los hoteles todo se vuelve un problema pero conoce tanta gente que no me acuerdo los nombres no recuerdo. Los hombres, no recuerdo los, todos los lugares que fui este, siempre con la gente acercándose, siempre con Viendo cómo vivían, sacando fotos. Santubón, pasé una escalada, una de las montañas más verticales que yo he estado también, de la forma impresionante, como, no sé, con un dedo, ¿no? O sea, y a ver la, la escalada, o sea, es que tienes que conectar cuerda que es completamente vertical y ya de ahí volaba de nuevo a, Kuala, a Kuala Lumpur un argentino. conocí a Martín, un Argentina, a Kola, una Yanaf, una chava de la Nueva Caledonia. Bueno, Todos los cuatro no hacíamos un gran gran, gran, gran, gran, gran pasando por Guadalupe, por, por Y por pues, fin Cocas venía y ya se despedía. Despedía de Asia, estuvo seis viajando algo así. ¿no? Y por pues, nos hicimos no que despedir? ¿no? mi hijo que todavía ya mi no sé qué. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy pero Muy bien. Muy pero es una historia que será contada en otra ocasión. Muchos besos y abrazos. Bye, bye.